Quería mostrarle acá la explosión que hubo de estos ácaros rojos que en, en, en inglés se llaman mites, red mites. Estos ácaros, miren lo que son, ¿Eh? son inocuos para ver mi compostaje. No, eh, compiten por los materiales Son saprófitos Comen materiales en descomposición Ahí tenemos algunos caminando A ver Miren ¿Mm? Abajo tenemos las lombrices Miren que están perfectas las lombrices Tenemos naranjas Miren qué bien que están ahí ¿eh? Les hace muy mal la luz Si no quiero molestar mucho Miren lo que es Impecable ¿Eh? Pero sí hay un exceso de agua. Miren lo que es la naranja. <risa> Impresionante. Adentro de naranja. Comiendo como si estuviesen adentro de un jacuzzi. Miren acá. Más naranjas. ¿Ven? Cebollas. ¿Sí? Impresionante. Pero bueno, hay un exceso de humedad al parecer. Y una bajada de pH. Eso es el típico. El típico problema, la causa de, de, de, estas, de estos ácaros, ¿sí? Eh, vamos a dejar de agregarle agua y listo. Eh, yo agregué un poco de agua de más para combatir las mosquitas que hubo estos días. Se me llenó. Uno se da cuenta que eh, está un poco ácido la situación cuando hay un olor un tanto rancio, ¿no? Así que bueno, estas son mis... Mis ácaros, esto desaparece de la noche a la mañana. ¿eh? despreocúpense que esto, van a ver que hoy es 3 de abril, lo voy a dejar sin, sin agregarle agua unos días y van a ver que no queda ni una. Así que bueno, no hay que preocuparse, no son eh, no van a matar a las lombrices ni nada, lo, lo pudieron ver. Las están lo más bien acá, miren la cantidad de crías que hay ahí. No sé si llega a ver esos hilitos blancos. Son lombrices, así que, bueno, eso es todo. Bueno, estamos a 7 de abril. Miren, no quedó nada. He cosechado hoy y he puesto un ventilador. Para que ventile aquí un poquito y seque el ambiente. Hay algunas ahí, se pueden ver. Pero después han desaparecido todas. Así ¿eh? contento con el exterminio de nuestras amigas. Las araneras rojas. Ahora vamos a alimentar de nuevo. También puede ser, eh, de hecho, bueno, es eh, que aparecen por sobrealimentación. Hemos hecho agua, sobrealimentación o eh, materiales con exceso de humedad, que es lo mismo, bueno, que exceso de agua, ¿no? Así que, bueno, vamos a agregar un material eh, fresco ahora, cerca de 7 kilos. Y vamos a agregarle bastante, bastante material seco, como cartones y papeles, como siempre, para equilibrar esa cantidad. Así que, bueno, eso es el método... Para solucionar el tema de las eh, aranelas rojas típicas de los vermicompostadores. Amigos, hasta la próxima.